¿Qué tal? Buen día. Contanos un poco, primero vamos a refrescar cómo se inició esto. Bueno, el desencadenante fue el despido de un trabajador el 19 de diciembre, dos días después de que se notificara la afiliación al SADOP de este docente. Eso, la verdad que en el momento generó en la comunidad educativa... Eh, bastante conmoción, y cuando hablo claro. de comunidad educativa, hablo de sus compañeros docentes, de sus alumnos y de un grupo importante de papás. Bueno, y a nosotros nos convocó automáticamente porque, en el contexto en el que se da ese despido, eh, lo visualizamos claramente como una práctica antisindical y así lo denunciamos. Claro. Eh, él también eh, habían comentado, vos habías comentado que es ex alumno sí, además. Es un docente que tiene toda su vida vinculada al roca, porque además su mamá fue docente de la institución. Ah. Él después fue alumno y ahora hace 15 años que ejerce como profesor. Tiene la camiseta bien puesta. Bien puesta. Este y en realidad eh, las demandas que, que los docentes estaban planteando de manera previa a este desenlace y que la escuela entiende como una acción de agresión de los docentes hacia parte del personal de conducción, eh, tiene que ver con eso, con la camiseta puesta y con empezar a observar algunos cambios en la institución que los movilizaron, que los llevaron a, a pedir que su voz sea escuchada, a preguntar, a pedir razones. Lejos de encontrar respuestas a esos reclamos, la reacción de, del colegio fue el despido de este docente, eh, también como aleccionador, porque bueno, los reclamos estaban siendo planteados a la institución no solamente por el docente despedido, sino por un grupo de trabajadores. ¿Y ellos qué es lo que dicen? digamos, ¿Ellos reconocen que hay una cuestión de origen sindical? Y ellos rechazan que esto tenga que ver con una práctica antisindical, arman un despido con causa, y yo digo que lo arman porque en realidad no hay ningún elemento que avale las causales que escribieron en el telegrama laboral, claro. independientemente de que haya un proceso administrativo que debieron cumplir y no hicieron, que es el del sumario previo. No está. Pero más allá de que no hay sumario previo, ni siquiera hay actas, algún llamado de atención, alguna observación de un docente que vuelva a decir tiene que una conducta 10 puntos. Eh, por eso digo que las causales están inventadas en este telegrama laboral. claro si no aparte no estarían negociando. Si no aparte no estaríamos negociando, ellos mm. saben en el fondo que esta causal se va a caer como tal mm -hmm. y si sostienen el despido, entonces tendrán que indemnizar en un contexto donde está vigente la doble indemnización, porque convengamos claro. que además el despido se produce el 19 de diciembre y ya desde principios de mes estaba vigente el decreto que de establecía la doble indemnización. O sea, le corre y le corresponde. Y le corre y le corresponde, uh -huh. sí. De cualquier manera, ni la intención del sindicato ni la intención del trabajador es estar discutiendo la indemnización. La realidad es que lo que queremos es la reinstalación. Aparte, él la debe querer porque si fue quiere. alumno, su totalmente. mamá profesora del colegio, tiene toda su vida ahí, es, es parte de su vida. Totalmente, ¿eh? totalmente. Es él está vida. convencido, en, en, y lo decía en una reunión que algunas personas le decían ya está, agarrar la indemnización y andate en algún punto te están haciendo un favor eh, y él no tiene esa mirada. No. Eh, él tiene la mirada de un docente que está comprometido con la institución y que busca una institución más democrática, donde las voces de todos los que forman parte de la comunidad educativa, los docentes, los alumnos y los padres, sean escuchadas. No me extraña porque en el ámbito educativo, en los colegios y en los clubes, eso es lo que pasa, es decir, cuando la gente tiene una empatía sí. y tiene puesta la camiseta, lleva años, está su familia, sus amigos y un montón de cosas. Decís, bueno, está, pudo haber habido un conflicto, pero es más fuerte el sentimiento que tiene de pertenencia y de, y de bancar a la, a la institución. Ahora, la institución no tiene un dueño, es pues una asociación de... Es una comisión, de, la dirige una comisión directiva. Claro. Eh, nosotros no hablamos con la totalidad de la comisión directiva, nos pudimos reunir el 20 de diciembre, eh, en aquella oportunidad ustedes nos acompañaron, uh -huh. ahí había parte de la comisión directiva dos de las personas que estaban en la reunión son representantes legales, que es la figura que la Dirección General de Escuela uh -huh. eh, pone como autoridad máxima en una institución educativa privada y que en cada institución debe haber dos. Claro. Estas dos personas que son parte de la Comisión y representantes legales estaban en la reunión que tuvimos en diciembre. En esa oportunidad nosotros eh, hicimos hincapié en, en la inexistencia de las causales en el origen del reclamo de los trabajadores eh, y fundamentando el por qué estamos exigiendo la reinstalación también haciendo mucho hincapié en el acompañamiento de las familias que yo insisto porque no es un dato menor claro. eh, la bueno, realidad es que así como los trabajadores en una escuela privada podemos generar este vínculo de pertenencia claro. los papás lo reconocen, uh -huh. lo visualizan eh, en ese sentido acompañaron el 20 y en ese sentido también el 13 de diciembre presentaron una nota en la institución eh, con la firma de más de 100 papás que es un número importante un pensando número importante. que estamos en enero, en vacaciones, los chicos no van a la escuela con lo cual los papás no se encuentran más en las puertas de la esa escuela esa es la punta del iceberg se llama, son Tal 100 cual. que ponen Tal el compromiso cual. de haber tres o cuatro veces más gente, ¿no? Eh, durante un periodo de descanso, donde no tienen un contacto habitual, sin, eh, habitual, sin embargo, se buscaron, se encontraron y firmaron una nota respaldando el, la actuación del docente durante estos 15 años, su compromiso con la institución, los proyectos que llevó adelante, cosa que en la carta de documento eh, la escuela desconoce, eh, lo acusan de falta de compromiso. Eh, tiene acusaciones como eh, no haber entregado planificaciones, cosa que es mentira, no haber firmado los libros de asistencia y puntualidad, cosa que tampoco es cierta. Eh, los papás, en esta nota, además de avalar el trabajo del docente, le plantean a la comisión directiva eh, el pedido de una reunión y en la misma línea que nosotros, que se revise la definición tomada en relación al despido. Claro, además, si llegara a quedar en evidencia, ¿no? Porque las cosas son legales, ¿no? La cuestión sindical no tiene que. Ver. Se me ocurrió pensar este, que los colegios son formadores de valores democráticos. ¿no? Totalmente. Son formadores de valores democráticos y dentro de los valores democráticos que nosotros reconocemos y que están asentados sobre el Estado de Derecho es el derecho sindical. Ellos, por ejemplo, hablan sobre eh, como que vos entras a ese colegio y vas a absorber algo de lo que es Alemania hoy en día. Alemania hoy en día tiene el 22% del personal sindicalizado. Yo he visto una afirmación sobre la misma Volkswagen, hecha por la Deutsche Welle, donde entraban en Alemania a la Volkswagen y estaba todo bien, todos sindicalizados, todo bien. Me gustaría saber... Si se puede saber qué cantidad de, de, de personal está sindicalizado. Ahí en, el, en el Roca sí. eh, no había trabajadores sindicalizados hasta este año. Este año hubo dos grandes Mira momentos vos. de sindicalización. Uh -huh. eh, y, y digo dos grandes momentos porque fueron dos afiliaciones masivas que llamamos nosotros cuando hay un conjunto de trabajadores que organizadamente de manera colectiva uh -huh. se afilian, uh -huh. lo cual también da muestra. De alguna situación de fondo, porque si no, en general las afiliaciones llegan solas, sueltas, por boteo por situaciones individuales. Claro. Cuando las afiliaciones se dan de manera colectiva, es porque hay algo en ese ambiente. Hay una necesidad ¿sí? de protección, eh, del, que es de, colectiva. Del ¿sí? Así que tuvimos un poco antes, unos días, unos, no, no sé si más de un mes antes de este desenlace, un primer grupo de afiliados uh -huh. eh, que sentó las bases y, y, y dijo ah, se puede avanzar en ese sentido y eso habilitó a este segundo grupo a afiliarse la verdad que todo lo que transcurrió eh, también hizo que otros trabajadores que todavía no están sindicalizados empiecen a acercarse, claro. a traer sus dudas, a traer sus inquietudes que existen y son muchas eh, y nosotros esperamos seguir creciendo en afiliación, porque la verdad es que lo que entendemos es... Es una situación compleja en la educación o, por privada. Por supuesto, pero que es necesaria. Por supuesto. Pero que es necesaria. Aparte de las instituciones, lo que no ven es que ustedes le están haciendo un favor a cada uno. Porque se supone que una institución privada está en un ámbito de competencia uh -huh. también y de competencias algunas económicas y otras de lo que vas a aprender. Pero está bueno que el profesor o los trabajadores que están al servicio de alumnos y alumnas conozcan sus derechos porque Totalmente. indirectamente conocen los derechos de los chicos. Totalmente. También. Entonces Totalmente. son inculcadores de derechos democráticos. En ¿no? esta, digamos, me parece importante rescatar esto que vos marcas de mm. eh, esta acción se contrapone con la con la función de la escuela como, escuela, como institución claro. educativa en relación a la, a la formación de ciudadanos críticos que puedan conocer y ejercer sus derechos, Madre. claramente eh, pero además cuando se produce esto y se moviliza la comunidad nosotros recepcionamos a papás preguntándonos cómo nosotros podemos ser parte de la vida institucional y a los chicos preguntándonos lo mismo claro. y la realidad es que la ley prevé la presencia de centros centro de estudiantes, que es la forma en la cual los alumnos pueden organizarse y ser parte activa de la vida institucional, también está prevista la comisión de padres. Dos espacios que no están, no existen hoy en el ROCA. Eh, los papás nos decían que había en algún momento habido la intención por parte de ellos de la constitución de una comisión y que no se le había dado mucho curso a eso pero bueno, también hay ahí una falta de desconocimiento eh, de, eh, un desconocimiento quiero decir sobre el cual nosotros también nos pusimos a disposición para claro. aportar normativa, para, para acompañar esos procesos, porque entendemos que la escuela también tiene que ser un espacio democrático. Además, hay un, hay un tema también ahí de fondo, es que no todo es mala intención. No, claro. ¿Por qué? Porque cuando vos desconoces o no tenés la gimnasia de, de la práctica de los derechos, entonces hay cosas que es como por añadidura. Totalmente. No lo hago porque no estoy acostumbrado, porque no los conozco, entonces, este, hay otra función más que tiene el sindicato y además de, de familiares, de profesores y también la misma, la misma directiva. Pues, Totalmente. Este, seguro que son viajados y seguro que conocen Alemania <risa> y en Alemania este, ellos este, intentan dar una, una imagen democrática de Estado de Derecho, de no sí, discriminación de hecho, y demás. Sí, ¿no? de lo que plantearon eh, en aquella reunión uh -huh. y, y... Y en la audiencia que tuvimos ayer el discurso va en esa línea de uh -huh. de ninguna manera esto es una práctica antisindical porque nosotros con la presencia del sindicato y la afiliación de los trabajadores no tenemos ningún problema uh -huh. sin embargo uh -huh. en la práctica uh -huh. la organización de los compañeros les generó una alerta que trataron de apagar con el despido de este trabajador bueno. Bueno. En este momento, en, este momento ¿en, qué eh, en lo que estamos es, eh, tuvimos ayer una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Nosotros la audiencia, Bien. el se 20, así como eh, fuimos a la escuela a pedir reunión, en simultáneo pedimos audiencia en el Ministerio de Trabajo. Bien. En principio, la fecha de esta audiencia era el 26 de diciembre uh -huh. y se postergó porque eh, la abogada que representa a la entidad propietaria no podía presentarse en esa fecha. Así que, de común acuerdo, ante esa imposibilidad, definimos reprogramarla y por agenda del Ministerio la tuvimos ayer. Ayer nos presentamos las dos partes, la realidad es que con el tiempo transcurrido, la charla que habíamos tenido en la escuela, yo iba con expectativa de poder tener alguna definición un poco más clara, de claro, poder más relajado. tener algunos avances. La primera postura de la abogada fue plantear que la reinstalación no era posible en este momento y sostener las causales para el despido. La verdad que la audiencia fue bastante larga, si bien fue amena, nosotros sostuvimos todos nuestros reclamos tal cual los hicimos en aquella reunión del 20 y por la vía formal en el intercambio telegráfico pudimos explayamos bastante, también tuvo oportunidad eh, de plantear esto que vos marcaste de por qué quiere estar reinstalado el trabajador, el, la abogada nos escuchó bien y bueno, a partir de eso se abrió la posibilidad de que ya volviera a reunirse con la comisión y poder trasladarle todo esto que se había conversado en, en la audiencia que también en un momento pasó por la situación de la indemnización porque claramente también había que hablar de eso claro. eh, porque digamos si no se da la reinstalación es el paso a seguir. Uh -huh. eh, así que también estuvo eso en la mesa de discusión. Ella eh, estuvo expectante de todo lo que se dijo y se comprometió a volver con esto a la comisión a ver de seguir trabajando el tema y bueno, con ese compromiso es que se habilita una especie de cuarto intermedio y se fija una audiencia para el 7 de febrero también quedamos nosotras eh, en esta posibilidad de, bueno mientras tanto nos vamos a estar comunicando para Perfecto. ver cómo van los avances, qué avances puede tener ella respecto de la comisión directiva uh -huh. eh, para nosotros, digamos, las cuestiones están bien claras digamos el planteo que hicimos fue bien claro Acá no hay muchos grises, digamos. la definición de este conflicto es la reinstalación o la indemnización con todo lo que marca la ley, en este caso la doble indemnización considerando que es un trabajador que tiene 15 años y una carga horaria importante, por lo tanto estamos hablando de una indemnización significativa. Y además ellos, además de la indemnización que tendrían que pagar, deberían sumar ¿Cuánto les costó formar a ese personal? Sí. Que además habla en alemán. Sí. Que uno no anda por la calle por Urdina sí. y le decís al que os quiero Gutenagen y te va a contestar. Es un docente que tiene ¿Ah? mucha formación. Claro. Eh, que Van a perder mucha plata ahí. Varios viajes de intercambio a Alemania para su formación y que volvió a la escuela para aplicar esa formación que tuvo en el país. Uh -huh. eh, que además de la formación específicamente en alemán tiene mucha formación en pedagogía, eh, la verdad que están perdiendo un docente importante sí, que sí, también sí, sí, un personal va a preparado. Sido también va a ser difícil de reemplazar si, si esto termina en el, en el despido, claramente también, eh, en realidad no sé si la escuela, si el Ministerio de Educación Alemán, digo, a través de la escuela el sí, Ministerio sí, de Educación sí, Alemán sí. ha hecho mucha inversión porque bueno, es la dinámica que tienen estas escuelas que reciben, económicamente, un sostenimiento mensual de Alemania, pero además recursos para la capacitación de Sí, sí, la embajada colabora con ellos, inclusive sí. con ellos y con otros colegios alemanes, hasta inclusive en pagarles las publicidades que hacen en sí. vía, este, en la calle, en una época de la CI también. Bueno, nosotros esperamos como, como vecinos, además de comunicadores, somos vecinos de Urlinga, ¿no? Nos conoce todo el mundo, esperemos que esto se pueda, que se pueda resolver, este, que haya sido, bueno, algo, las cosas que pasan. Somos humanos, nos podemos equivocar, Totalmente. pero también podemos seguir adelante y, y, este, y, y empujar para mejorar, sobre todo los colegios que están para formar sobre valores democráticos y eso es. Para lo que está... La verdad que eh, en esta línea de, de quizás tener que dar marcha atrás sobre la definición del despido, para ellos es un tema, digamos, están más preocupados, me parece, en que estarían dando marcha atrás en una decisión tomada que en todo lo demás que hemos charlado, y la verdad que yo, desde la organización sindical, nosotros planteamos eso, además de que, como vos dijiste, somos humanos claro. y es una posibilidad, no que eso también sea tomado como una oportunidad. Y claro. sí, como una oportunidad de restablecer o de establecer otro tipo de vínculos con la comunidad educativa que nos está demandando. De resetearse o, como Totalmente. dicen en la calle, de rescatarte. Para lo cual nosotros estamos absolutamente dispuestos también a ser parte de ese proceso, acompañarlo, porque también como sindicato es nuestra función claro. ser el canal de democratización de las escuelas. Uh -huh. Bueno, María Luján... Muchas gracias por, este, por recibirnos, esperemos que todo ande bien y bueno, nosotros estamos acá para acompañar este, y para que la gente se entere. Si de primera mano no se van a enterar, nosotros algo vamos a editar en el diario, pero el video, la función que tienen es para que ustedes escuchen lo que dice el sindicato y no la versión nuestra, que puede estar Nosotros cerrada. absolutamente agradecidos porque es importante que la comunidad siga acompañando este reclamo uh -huh. que lo tenga presente es una etapa del año eh, que para las instituciones educativas no pasa nada porque la escuela está cerrada sin embargo en las rocas siguen pasando cosas claro. eh, y es importante que eh, esto se sepa y uh -huh. se pueda acompañar en principio el 7 de febrero tenemos esta, esta instancia que, en la que podamos Esperemos poder tener definiciones. Está bien. Bueno, nos vemos en próxima aparición, que andemos por acá. Gracias.